Traigo. Camión, perdón. ¡Voy a por él! No puede llevarse la planta ese loco. Tenemos que atrapar a alguien que tenga información. Yo no llego, perdón, hijo mío. No me mates. Tranquilo. No vamos a matar al nuevo alcalde de este búnker. Da la orden ya! ¡A tomar por culo a los vecinos del cabañal! puedes comenzar la mosqueta. Hoy por fin estamos en familia. Nacional. Por la parte de atrás todavía es seguro salir. En la Resistencia están montando el batallón de Semana Santa. ¡Venga, sígueme! Espera, espera, espera, espera. espera. Eh, si voy a la Resistencia me van a cortar los cojones. ¿Qué? Mi nombre es Roberto Castro. Trabajo en una misión del Ayuntamiento para la recuperación del antídoto. ¿Qué, qué? Yo sé que tú eres una persona con sentido común y altura de miras. Si me ayudas a conseguir un vehículo para llegar al No Me te consigo un hueco en el ayuntamiento. Lo que quieras, una concejalía. Aquí se vive de puta madre. No seas indigno, hijo. Estamos aquí para hacer la revolución. ¿Concejalía de urbanismo y obras públicas? Claro. ¡Farcista! ¡Qué farcista eres! ¡Me cague la porra! ¡Yo no sabía que eras tan farcista. ¡Has salido a tu madre! ¡Chivazo! ¡Farcista! Las llaves de los vehículos Está en la resistencia. Tenemos que ir allí. Pero tranquilo, no te reconocerán. Ahora tú eres mi padre. ¿Y tu padre? Habéis contratado un hombre de recursos. Espera un momento. aquí la división Padre, ya verás como todo sale bien. Patéticos ¡Es ridículo, cofrades. ¡Creéis que con esas pintas y esos sí. ayúdos vais a poder combatir! Hoy celebramos el Domingo de Resurrección. Y no es casualidad que se nos tenga que poner precisamente hoy a prueba. Es un... Pero, sobre todo, ¡defenderemos el barrio! ¡Para celebrar un Domingo de Resurrección como Dios manda! El... Sí, ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bonito, muy bonito! Pero tenemos que preparar la estrategia sí. porque los zombies están ocupando las casas y debemos terminarlos ¡ya! Solo quedan dos dosis de antídoto, así que, Chusma, tú te llevas a los zombies por el sur hacia el Grau y Lola por el norte hacia Serrería, ¿vale? Pero yo me dejé el antídoto. Prefiero luchar. Eh, ten en cuenta que hay muchos zombies de la Resistencia que están muy perjudicados ya. Pues métetelo tú, aunque bueno, si es el último... Supongo que me lo puedo permitir. Ay. Bueno, y el resto defendemos el barrio por el norte. Venga, ven, y si ven, ¿qué son? ¡Un barrio! ¡Sí! ¿Qué ¡Sí! de vuestras armes ¿Y Salifen? de y Yo se va, Mira, déjame las llaves de la furgoneta y así voy yo arrollando zombies. Has llegado tarde. Hemos utilizado la furgoneta y neumáticos para hacer barricada. Coge un arma y a luchar, huidaria. Tranquilo, mantén la compostura. Algo haremos. Eva, cariño. Te quedas aquí tranquilito, ¿vale? Que papá y mamá van a hacer cositas de mayores. La tomo para celebrar ¿Qué será? Tu última dosis Joder Pues hasta hay que saborearlo, ¿no? De todas formas, eso lo saltan, ¿eh? Hay Vamos que poner, poner hay venga, ¡Que venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga! Yeah! Oh. Ande, ande, ande, ande, ande, tarde! ande, ande, ande, ande, ande, tarde! mi Perdona, pero es que cada vez que escucho su nombre o lo veo, me entra una mala hostia, pero es que es usted como mi hijo. Vamos a ver, señor, básicamente aquí los mortales, los, los que no tenemos el pellejo ese que lleva usted, lo que intento es darle un poquito de sentido común a lo que viene siendo la asistencia. Nada más. Usted y yo somos iguales. Bueno. Vamos a decir que iguales iguales no vamos. voy a hacer la malla, y me unos unos cuadros de zombies Espera, y me caguen la puta. La fila de radicales este y sus amigos. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Me ¿Sabes que me necesitas? Pero si te incepta trabajarás con más presión... ¡Hija de puta! Gracias. Lo siento. Siento mucho. Qué hostia, qué hostia. Bueno, antes sí que los pongamos muy borrachos. ¿De robe que No se sabe nada, ¿no? ¿Y tu hijo? ¿Mi hijo estaba con él? No sé dónde está es hijo de puta. Pues ahora no tenemos ni antídoto ni planta para hacerlo. ¿Y Chimo, vaya a morir con su secreto? Pues entonces la que hay que buscar es a Germán, al infectado. Buscar en su habitación, encontrar alguna foto, alguna dirección, cualquier pista será buena. Nos has jodido pero bien. Lo siento, lo siento muchísimo. Yo solo miraba por mi mujer y por mi hija. ¿eh? Sabes que no te puedo perdonar, primo. Pues reventame la cabeza y acabemos con esto ya. No te mereces la muerte. Te mereces pudrirte como un zombie. ¡Oh! Aún está entre nosotros. Come mierda, este. Nos va a servir. <risa> Sin ansia utopía, porque el mundo actual es una distopía futurista. Un mal son neoliberal, neoliberales están estafando y son el hombre del sac, desde las arrelas. Asaltem el seu cel, dumbles van liés, yes, rise up, rise. ¿Pero se puede saber por dónde me estás llevando? Rodear por la huerta es más seguro. ¿No ves que los zombies se concentran en Valencia? ¿Pero dónde quieras? No, no me estalla. No me estalla, eh eh Tranqui, tranqui. Las armas al suelo. ¡Las armas al suelo! ¿De qué secta sois? no, no normal. Ninguna. Sangre fresca. Estem cremant para que no se cremen Estem trencant para que no se trenquen Cremes tú, creme yo, creme en ellas Dejo hey, mi mes flama, amor falla Bengales están iluminando la oscuridad Son mi del futuro del demás Necesiteme encapuchach que donen la cara Osa cabata y de ficar la ultra Violencia desnonar, en un contenedor cremat Y sembra miseria, recu y rabia En horizontal, charses, hey, Sam's, con el animal sorten la rabia, la rabia, la rabia. Para poder vagar al yin y al yang, al vell al mal, reseu a un sans Para poder andar en Powell, al Mars, versmars, grams, o mieu Rats ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí, cabrones! Sacadme de aquí, cabrones, que tengo inmunidad. Sacadme de aquí, cabrones, hijos de puta. Una y mes aguantan tristeces, Miran se venis la ni del feche. El cor infatigable, fe en promesas, la esperanza de maema ma con mis monedes. parencias de cor, que fe en canción, no reverencias. Solito ni amor al sonante entre titelles. me de tres orelles, yaudía al Andrés, no ya había más con los altres. Y pasa el tem, si escuches. Y cuatro filles de putes castéis al regne. Y yo rogando un futuro digne litis que revente! El barrio ha resistido a la operación. Y no tenemos noticias de la jefe. Vamos a tener que entrar con todo ya. No. Tornarán a resistir. Ente ser inteligentes. Ente dar la impresión de que esté menos matéis bando. Actuarán como un gobernaví. Deisarán que confíen. Y acabarán fe en la antitud de Rautres. Yeah. Um.